Los transformadores en zigzag son aplicados en sistemas comerciales e industriales para mitigar los armónicos de secuencia cero. Un transformador en zigzag actúa como un filtro para los armónicos de secuencia cero, proporcionando un camino para que las corrientes de secuencia cero fluyan. Los resultados muestran que los transformadores en zig-zag pueden drenar alrededor del 50% de los armónicos de secuencia 1. Tienen la dificultad de necesitar un espacio adicional para instalar el equipo, que dependiendo de la potencia puede tener un tamaño significativo.